Ya se está subiendo. Creo que ya estamos en vivo. Hola, ¿Qué tal amigos de Census Capacitación? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Rompiendo Paradigmas en estos capítulos, episodio 2 Bueno, no, no, ¿Cómo era? ¿Cómo era Martín? Ya me perdí, perdón. Temporada 2 A temporada dos episodio treinta y tantos. La noche de hoy, bueno, pues iniciamos directamente, no hicimos intro porque pues, lamentablemente nuestro eh, compañero eh, Rubiel no pudo estar presente y es quien mueve ahí los cables y bueno, pues quien también nos sube en esta transmisión. Sin embargo, bueno, pues vamos a llevar a cabo pues esta charla que ya teníamos con la contadora Cristina Hernández, la cual, bueno, pues esta noche nos acompaña y bueno, pues ella es contador público y directora comercial, es licenciada en contadoría pública por parte de la Universidad de Guadalajara, es socia, fundadora, ponente y expositora de la capacitadora Conta para Todos MX, asesor fiscal y asociada en firmas de contadores con presencia a nivel internacional, con 11 años de experiencia en materia fiscal y contable. Bueno, pues esa es su presentación, su currículum. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está contadora Cristina? Antonio, muy buenas noches, muchísimas gracias, súper bien y encantada de estar aquí con ustedes platicando. Perfectísimo, y bueno, pues, vamos a dar entrada a mi estimado Pepe Soto, que nos levanta el rating en este programa, ¿Cómo estás en esta noche, mi hermano? Estimados amigos paradigmáticos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a nuestra charla tradicional de los miércoles, miércoles 9 de la noche, que andan por ahí unos eh, con el ojo, eh, al gato y el otro al garabato, ah, hablando de gatos, perdón, a los Pumas. Ahí está el, el querido maestro Martín Rojas, pendiente. Aquí tengo la pantalla, aquí voy a estar viendo el, el desarrollo del juego, mi querido maestro Martín, así que le voy a dar los, los marcadores al momento, así que no se preocupen. distribuidos paradigmáticos con una, una presencia joven, fresca, con la contadora Cristina, que nos va a platicar de muchas cosas, a ver a ver de qué nos presume, y vamos a estar atentos. Bienvenidos y a disfrutar, que esta vida hay que disfrutarla. Y bien, pues, para todas aquellas personas que se están empezando a conectar, ojalá nos ayuden a replicar este programa para llegar a más contadores, para llegar... Eh, en, eso a estoy, más... en eso estoy replicando, ya estoy, ya estoy poniendo aquí en mis, en mis redes sociales. Muchas gracias, mi estimado Pepe. Y el día de hoy vamos a hablar... Del contador, ¿puede ser director comercial? Bueno, pues este tema que puede ser hasta cierto punto un paradigma, mi estimado Martín. ¿Qué piensas de ello? Así es, mi estimado Toño. Bienvenida, a contadora Cristina. Bienvenido, paradigmáticos. Qué bueno que se conectan. Miércoles vamos a tener un poco de respiro en medio de tanta cosa. Cada mes tiene sus cositas, ¿no? Mayo... Mes de la PTU. Pago, no pago, excedente, no excedente. Ya me doy la cabeza de tantas cosas que han dicho. Ya me hice pelotas. Así que vamos a despejarnos un poquito con un tema interesante. Les comentaba muchachos que hace unos días estaba publicando en redes sociales porque viendo un, una película en YouTube, raro que yo vea películas porque Toño siempre dice, es que tienes que ver esta película, si no, no vas a tener tema de conversación. Bueno, me puse a ver uno y salió en YouTube un comercial que decía esta persona, oye. En un negocio, ¿necesitas un contador? ¿Necesitas un administrador o necesitas un financiero? Una pregunta interesante que me movió. Dije, oye, buena pregunta. Y empezó a desarrollar ahí su comercial. Oye, si estás empezando tu negocio, ¿necesitas un contador? Porque es el experto que te va a ayudar a poner orden, uh -huh. a poner orden, a cumplir con tus obligaciones y sinceras. Pero si tu negocio va creciendo, creciendo, creciendo, necesitas de un administrador para que eso que tienes, puedas lograr tus mejores objetivos, sacar, maximizar utilidades, reducir costos, dirigir hacia cómo vas a vender, a quién le vas a vender, por qué vas a vender, cuándo vas a vender. Y dice, oye, y si quieres escalar un poquito más tu negocio, necesitas un financiero con esa planeación hacia futuro, presupuestos, proyectos de inversión, cómo estás manejando tus cosas, pero una visión a futuro. Yo preguntaba en redes sociales, oye, ¿esto necesitan los negocios? Y afortunadamente, algunos me dijeron, oye, son importantes los tres, no es uno u otro, son importantes los tres en un negocio. Pero por ahí empecé a ver respuestas que me decían, oye, no puede ser ajonjolí de todos los moles. Zapatero a tu zapato, tú dedícate ya casi casi a ser contable, mandar declaraciones. déjale a los expertos en otros temas hacer su chamo. Y otros me decían, no, es que tienes que estudiar las tres carreras porque necesitas tener conocimientos. Y yo me dijo, oye, no estoy totalmente a disgusto con esas respuestas, pero me estoy autolimitando como contadora a desarrollar otros aspectos de la vida de los negocios. Y por esto este, este tema que nos va a compartir, Cristina, sobre el tema de... Un contador puede ser director comercial, puede ser director de orquesta, puede tocar varios instrumentos a la vez, o puede ir creciendo como en los negocios. Todo es un desarrollo profesional en la vida. Empezaste como contador, empezaste a ver cómo se administraba el negocio, creciste tú, cambiaste de cachucha, y te pusiste administrador, y con tanto conocimiento te sigues, sigues aprendiendo en census capacitación, por cierto y de repente ya tienes aspectos financieros que complementan a tu persona en lo profesional, que puedes complementar y tener una visión diferente de los negocios, para mí esa es la evolución deseada de un contador pero veo ciertos paradigmas de que no, no se puede no se debe, porque quieres hacerlo todo y no sabes de todo por eso me gustaría, mi estimada Cristina gracias por participar en este rompiendo paradigmas, que me ayudes a romper este paradigma. ¿Cómo un contador puede llegar a ser un director comercial de acuerdo a lo que tú has vivido? ¿Cómo ves este tema, mi estimada Cristina? Claro que sí, Martín. Y creo que lo que platicas es muy interesante porque es algo que escuchas por todos lados. Eh, yo en lo personal viví un proceso eh, bastante curioso hasta el momento en el que estoy ahorita, Obviamente, como todos los contadores deberíamos empezar, pues es desde que te ponen a archivar una póliza, a codificar, a capturar, a aprender a, a ver, identificar ciertas cosas con los clientes, a utilizar tu sentido común. Aprendemos con todo, ¿no? O sea, aprendemos desde abajo. Yo, desde cuando empecé a estudiar esta carrera, este, pues empecé a trabajar a la par. Entonces, para mí fue un complemento muy importante. Pero yo empecé así: empecé trabajando en un despacho. Este, de contabilidades, eh, haciendo impuestos, declarando, asesorando clientes vía telefónica, de vez en cuando asistiendo por ahí a una reunión con clientes porque pues estaba yo en el área como tal contable en un despacho, quien tenía el contacto directo con los clientes era en su momento pues el director de ese despacho, entonces así fue como, como inicié yo en, en, este, en este tema pero eh, creo que algo muy curioso que, que pasó por lo menos en mi caso es que a mí sí me gustaba mucho el involucrarme un poquito más en la parte de asesoría, o sea, así fue como yo empecé sea a romper poquito esta parte de decir no quiero solamente estar determinando impuestos, este, quiero asesorar a los clientes, quiero que si yo encuentro situaciones en su contabilidad que para mí no son este, adecuadas, es decirle oye, sabes qué tienes que hacer esto así, eh, no, no, no solamente recibir la información, procesarla, contabilizarla y decirle esto es lo que tienes que pagar, sino empezar un poquito más allá. Entonces así fue como yo empecé a perder como ese miedo de estar en una mesa con los dueños de las empresas y empezar yo como explicarles el cómo deberían de hacer las cosas, cómo recomendarles ciertos temas, este, porque prácticamente desde la universidad, pues yo ya tenía por ahí como unos seis años trabajando, entonces ya estaba, este, pues muy encaminada a este tema de, de contabilidad, ¿no? Entonces, pero pues se quedaba hasta allí, ¿no? O sea, era un, un tema este, que se limitaba al hecho de los mismos clientes, ¿sabes? O sea, todavía no estaba yo como tal en la parte comercial, entonces eh, hubo un momento en el cual pues ya ese despacho ya estaba como muy chiquito para el conocimiento que en su momento yo tenía, que me faltaba y me sigue faltando todavía muchísimo, pero pues yo ya sentía que era momento de cambiar de, de ambiente, entonces recuerdo que en ese momento este yo entré a una firma que era un poco más grande, eh, en la cual a mí me dan la gerencia de nómina, yo entro como tal en la gerencia de nómina este y ese mismo despacho tenía área contable, pero yo no estaba involucrada en el área contable, yo solamente estaba en la gerencia de nómina, era un despacho donde había un director comercial y un director de operaciones. Aquí sí lo tenían separado, el director comercial era abogado eh, y pues era una persona que tenía ya de toda la vida en relaciones públicas, o sea, no ejercía el tema de, de abogado. Eh, sino que estaba en relaciones públicas, este, especialidad en temas más enfocados pues como tal a, a generar clientes, contactos, prospectos y como sabemos que en su momento tienen esa, ese pensamiento en la parte comercial. Y estaba el director de operaciones que era quien yo le reportaba directamente. Entonces este, recuerdo que yo entro y como yo ya estaba como muy acostumbrada de mi trabajo previo a estar mucho en contacto con los clientes, acá no podía. Acá era como que me limitaba esa parte porque estaban muy definidas la parte comercial y la parte operativa. Entonces, este, de repente, pues tú sabes, ¿no? Llegas a un lugar este, y pues te dicen las reglas, pero luego empiezas tú a ver ciertas cosas y dices, no, espérame, es que tengo que decir esto y déjame verlo con el director. Y si no es con el director de operaciones, vamos viéndolo con el director comercial. Entonces, me empecé a meter un poquito y yo, mira, es que eso se tiene que hacer así. Y el director comercial, que era el que tenía el contacto con los clientes, no me entendía porque era abogado, entonces para que me entendiera era que, ok, tráete al asesor, entonces el asesor no era nada comercial el asesor era el que estaba también en la parte contable eh, o fiscal más que nada, eh, pero no era comercial, entonces era de que tráete al asesor, eh, y era de que pues te traes al asesor, pero a ver, el asesor pues como que sí te entiende, pero la idea final la tiene Cristi, entonces no sabes qué vente Cristi, vámonos a la reunión, entonces empecé como poquito a poquito a meterme y cuatro meses después, cinco meses más o menos de que yo estuve ahí en esa firma, pasó un tema, este, como dicen, de repente eh, se presentan ciertas oportunidades y hay que saberlas tomar. Entonces hubo un tema un poquito complicado porque en la empresa hubo pues, un tema delicado de robo, este, algo por el estilo en el área comercial. Entonces es una firma que tiene oficinas a nivel nacional y en Guadalajara, que era donde yo estoy, este, me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Necesitamos a alguien en dirección comercial. Eh, y la única persona en la cual ahorita pensamos que va a ser la indicada es pues Cristi. Cristi, necesitamos hablar contigo. Este, ya vimos que sabes manejar bien el tema con los clientes, eh, te desenvuelves muy bien en las pláticas, no te da pena, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué onda? ¿Te avientas? Y yo así de espérame. O sea Es que yo en la vida he vendido un peso. O sea, yo sé impuestos, sé asesorar. Eh, sé estar como en la parte, eh, pues como tal, ya los clientes que tenemos, o sea, pero yo no vendo, o sea, yo no sé vender, ¿cómo, cómo voy a estar yo en el área comercial? O sea, hasta yo tenía ese, esa mentalidad de decir, o sea, ¿cómo? Adelante, adelante, Census. Perdóname, Antonio. Estás en mute. Ah, ¿Cuál es el miedo que, que a ti, Cristina, como contadora, te dio cuando te dijeron te vamos a pasar al área comercial? Acabo de decir algo que, que yo creo todos los contadores viven: se hace el impuesto, se hace el asiento, se lleva la contabilidad, ahí está, presento información. Pero ahora me subes a otro escalón, a un mundo que pues, no sé qué voy a hacer, ¿no? Primero quisiera ir por, por preguntas. ¿Cuál fue el primer miedo que tienes cuando te suben a un puesto como dirección comercial? Tú siendo contadora, careces, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Hoy en día, de cuestiones de mercadotecnia, de cuestiones de, de, de saber qué es un target, qué es un input eh, marketing, marketing digital o un, un marketing tradicional, eh, explorar segmentación de mercados, etcétera. Y, y a lo mejor dices, puta, eso no lo conozco, ¿no? Medio, medio he hablado con un mercadólogo ahí, medio me dice. Yo conozco más los números, conozco más presupuestos, conozco más eh, realizar otro tipo de funciones que son más administrativas. Sin embargo, ¿cuál fue el primer miedo que tuvo Cristina al hacer ese salto? Primero. Segundo, ¿cuál piensas que es el error de, de ahorita que estamos aquí muchos contadores, porque la gran mayoría de ellos son independientes, y no saben cómo atraer más clientes, ¿no? Entonces ya van con la publicidad, a lo mejor en una red social, con la publicidad, a lo mejor se quieren ver en folletos, luego te dicen por ahí unos lugares que el contador no se puede publicitar, que está prohibido, ¿no? Porque el, el, el, el contador es, es este, honorable, honorífico, y bueno, es pues una serie de, de cosas. Entonces dices, bueno, ¿cómo consigo, cómo le hago para gestionar más clientes? ¿Cómo se crea un cliente, otro cliente, otro cliente? ¿Cómo llegamos a hacer firmas más robustas y puedo ser que, que, que, que yo soy muy técnico, que conozco de arriba para abajo la ley, que conozco las normas de información financiera, que soy un buenazo en todo eso, pero no tengo clientes. No tengo entonces cómo comer, ¿no? Si no tengo clientes, pues no hay nada, ¿no? no, no es, es lo principal, yo siempre le digo a mis chicos, aguas, esta es una pirámide. Abajo están los clientes, ventas. Ventas es el lugar que me da y que me provee de energía para que los otros pueda, podamos trabajar. Si ustedes ventas, se me desmoronan. Pues ya, no puedo hacer absolutamente nada. Sin embargo, y, y vuelvo a tener esa pregunta, ¿cuál fue el miedo y cuál piensas que sea el error del contador independiente que intenta prospectar y que no puede? Adelante, te doy la palabra. Claro que sí, Antonio. Mira, eh, creo que lo primero que se me vino a la cabeza en ese momento fue que no he vendido un peso, de verdad, o sea, eso fue lo primero que pensé. Yo no sé vender. Este, ¿De dónde voy a sacar prospectos? Este, obviamente la empresa tenía muchas herramientas, ¿no? O sea, herramientas no me iban a faltar. Eh, yo tenía en ese momento los homónimos que yo iba a tener en las diferentes oficinas. Eh, la persona más joven tenía alrededor de 47 años, 45 años, y yo en aquel entonces tenía 26 años. Entonces era, era como, o sea, como un reto. Yo la verdad sí me sentí nerviosa y nada más recuerdo que dije, ok, eh, si una persona que tiene toda la vida dedicándose al área comercial, porque él es abogado, pero de toda la vida se dedicaba a la parte de, de brokers de seguros y demás. Entonces ya estaba involucrado en la parte comercial y me acuerdo que yo le dije perfecto, me acuerdo perfecto que yo le dije a él, dije, pues mira, yo nunca he vendido un peso, eh, no sé cómo se venda, pero si tú estás viendo algo en mí que yo no estoy viendo, porque a lo mejor esas aptitudes que tú estás viendo, yo no me las conozco, pues vamos viendo. O sea, pero pues ahora sí voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto funcione. Eh, y obviamente voy a requerir mucho de tu apoyo para que me des como el, el camino que se tiene que seguir, pero pues adelante va. O sea, eso, eso fue lo primero que yo dije, o sea, las oportunidades no se dan porque tal vez en otra situación eh, no precisamente hubiera yo llegado a ese puesto porque eh, en realidad pues el director comercial era un amigo de toda la vida de, de uno de los dueños, entonces pues era una situación que no, no precisamente se iba a dar, entonces como dicen, dentro de, de la tempestad pues ve las oportunidades y en este caso pues a mí se me presentó esa oportunidad. Y recuerdo que tenía yo un equipo comercial, o sea, ya estaba todo estructurado, yo iba a llegar a coordinarlos, entonces era como, ok, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que aquí mi área de oportunidad, y no solamente la mía, sino el área de oportunidad de todos los colegas contadores que nos están escuchando, es que nosotros ya conocemos la parte técnica. Y no me van a dejar mentir los que me están escuchando, y ustedes, Martín, Pepe, Antonio, este, Enrique, eh, nosotros sabemos cuáles son las fallas que tenemos como contadores, para con los clientes. Sabemos cuál es ese dolor de los clientes. Sabemos que, híjole, es que el cliente que se va, o sea, de verdad, es, eso es estadístico y sabemos que es algo que pasa todo el tiempo, se va por mala atención o porque se murió el contador. O porque el otro le cobra más barato, pero de plano esa es una estadística muy chiquitita. O sea, es, es la mayoría de las cosas. No me van a dejar mentir. Sí, quisiera ahí decir, Cristina, muchas vemos en las redes sociales, sobre todo en tus grupos, Martín, de ahí desarrollo profesional, cuando mencionan, eh, yo te cobro 500 ¿no? y el otro yo te cobro 300 y ahí andan poniendo los precios y todo mundo dice por eso estamos como estamos, no sabes cobrar, es que la chingada que no sé qué pero Cristina acaba de decir un punto muy importante, la estadística que un cliente se vaya por, por precio es mínima, ¿eh? son clientes son clientes muy pocos y los que se van por precio terminan regresando regularmente porque son los que dicen, no, no me contador la, la verdad es lo, ¿cuánto me cobra? Y ahora le cobro el doble, ¿no? Le digo. Eh, Porque, bueno, pues, obviamente se va, regresa, etc. Bueno, pues eso ya es de cada quien. Sino a lo que voy, es, muchos nos pensamos que es el precio. Pensamos que, que esta oferta y demanda se gira con base en el precio, en este, no sé si has leído por ahí un, un libro que se llama Mal azul y mal rojo, que es de, más de merca, ¿no? De área comercial, y que habla de, de, de cómo pelearse. Este, cómo se pelean los tiburones abajo por los precios, ¿no? Y cómo arriba están los grandes que, que dan otro tipo de experiencia, que dan otro tipo de servicio, que hay una respuesta inmediata, que hay una tranquilidad regularmente. También el empresario llega contigo porque está espantado. Está, hay varios, varios contextos, pero primero porque está asustado. Segundo, porque quiere que tú le digas ¿Cómo paga menos impuestos? Esa es la primera. O que le digas también cómo le regresan impuestos. Esa es la tercera, ¿no? Pero la primera regularmente trae una agonía dentro. Le llegó el Instituto Mexicano de Seguro Social y buscan a Pepe, le dicen, ¿sabes qué, Pepe? Trae un rollote. La segunda, le llegó a lo mejor el servicio de administración tributaria con un requerimiento, con, una, con un correo electrónico. Es más, le mandaron que hay algo en su buzón tributario. Ya se espantó porque apenas se dio de algo. Casi la gran mayoría, que es la primera vez que está tributando o que hace una declaración, tiene mucho miedo a la autoridad. O sea, le, le, le, le da más pánico, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que, que conmigo con tu, con tu comentario, con ese comentario en sí, lo quería remarcar mucho, porque a veces pensamos que es el precio. Y a tu, eh, lo que tú has explorado, Cristina, ¿qué, qué, ¿qué cosas en verdad mueven en esta área comercial? Claro, esto creo que era de, de recalcarse y gracias Antonio por hacerlo, porque se van con esa idea. Entonces, y creo que las herramientas muy importantes que tenemos nosotros como contadores para empezar a trabajar lo que es la parte comercial es que ya sabemos lo que el cliente quiere. Lo que no sabemos es, o lo que no, vamos, se nos complica un poquito de repente, es decir, ¿y de dónde voy a sacar referencias? ¿Cómo voy a, a, a encontrar o llegar a esas personas? Eh, como bien lo dices, y yo también tenía en el entendido esa parte de, híjole, es que no, ¿cómo voy a pagar por publicidad? ¿O cómo voy a, a, a estar este, eh, poniendo el volantito? ¿O haciendo las cosas que no sean por recomendación? Yo tengo que ponerme atrás de un escritorio, los clientes tienen que llegar solos. Eso funcionaba hace... Añales, o sea, ahorita estamos en un momento en el cual de entrada la parte digital y eso me emociona muchísimo, o es sea, el hecho de conocer más personas eh, en, en el medio que también están en el medio digital eh, es muy importante porque generas presencia y yo el medio digital lo empecé a explorar apenas de pandemia para acá, ¿eh? o sea, yo de pandemia para atrás, que fue lo primero que empecé a hacer para el hecho de decir, ok, cómo vamos a capitalizar el hecho de decir, soy directora comercial y ahora tengo la responsabilidad de traer eh, negocio al área de Occidente, acá Guadalajara y todos eh, los estados de este lado, este, pues empecé primero por mis contactos. O sea, esa fue la primera cosa que yo empecé a hacer. Agarré mi teléfono y dije, voy a ver qué personas son las que están en mi, en mi agenda, eh, ver cuáles son los, mis colegas de generación, cuáles son mis amigos de la universidad, cuáles son personas con las cuales yo ya había trabajado anteriormente. Y entonces empiezas tú a abrir como ese panorama de decir, hay personas a las cuales dentro de tu misma red, sin necesidad de empezar a hacer publicidad, simplemente personas eh, de tu medio pueden llegar a hacer un negocio para ti y tú no lo sabes porque tal vez vas a una reunión con ellos y pues que a gusto, un tequilita, lo que quieras y listo, hasta ahí. Pero si tú vas ya con ese papel comercial, o sea, no es como que invitas a los amigos a tomar un tequila y les vas a vender, no. O sea, se tiene que dar por naturaleza y empiezas tú ya a crear una brecha mucho más corta eh, en esas personas porque ya te conocen, porque ya de alguna manera hay una cercanía y el, la brecha para cierre pues es mucho más cerca. Obviamente esas personas se te van a acabar en algún momento y entonces tienes que buscar otras herramientas. Y fue la forma en la cual yo empecé a darme cuenta que realmente, eh, o sea, nosotros en ese momento pues servicios fiscales. Adelante, adelante. Pero, pero tú pensaste en esa forma de mercado que tienen mucho los multinivel o los vendedores de seguros, es... Empiezan con esa red. Ve a los sí. más cercanos, ¿no? Mis amigos, mis hermanos, así empiezas a, a tejer. ¿Tú lo, ¿Tú lo analizaste por ti? Es decir, ¿llegaste a esta conclusión? ¿Lo leíste? ¿Revisaste algunos artículos sobre esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo llegaste a esa conclusión que tenías que abrir tu mercado mediante redes, no? Claro, te podría decir que fue mi idea inicial, pero no, fue de mi director comercial en, algún, en ese momento, o sea, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por dónde empiezas? Estás nerviosa, ve empezando por tus conocidos, y yo, ah, oh, sí, cierto, mis conocidos, entonces empezamos a, a ver, eh, o empecé yo a explorar esa parte, y entonces, eh, así fue como de alguna manera yo empecé a perder como ese miedo, porque al principio sí te da miedo el hecho de decir, oye, quiero hablarte de un negocio, vamos a tomarnos un café, ven a mi oficina, eh, invítame a la tuya y quiero platicarte mis servicios. O sea, es, es como la parte, adelante, adelante. El, el, punto, el punto es que... ¡Déjala! <risa> ch, ¡Déjala que termine <risa> la idea! No. Espérame, es que el punto es que la graba yo... otoño, apunta tus cuestiones cuando termine. Y por favor, al final al final son preguntas y respuestas. Y Bueno, nada más déjenme hago mi comentario. ¿Te vale lo que te digamos? Sí, sinceramente sí. Este, vale. al, al, al final, este tipo de, de, de, de cuestiones cuando les platicas también tienen miedo porque... Todo mundo le quiere vender algo, ¿no? Es decir, ya me vas a invitar a un café, ya sé qué sigue, ¿no? Y me vas a hablar que es un proyecto, porque ya también está muy quemado ese tipo de trabajo, ¿no crees? Y ya me voy a callar, les voy a dar palabra a los demás porque nada más están milando. Sí, pero te voy a decir cómo yo, cómo yo lo, lo empecé a implementar para que no se vea así como vente al café porque te quiero vender. Eh, obviamente en el momento que yo les decía, vamos a tomarnos un café para explicarte, es porque yo ya había identificado de alguna manera que esa persona tenía una necesidad, entonces no es como que llevas y, oye, qué onda, este vámonos un café porque quiero platicar, o sea, no, no se puede, o sea, jamás vas a hacer que una persona se siente y si va y se sienta, te va a escuchar tal vez por cortesía o tal vez ni siquiera te va, te va a atender, o sea, es como que en la misma plática, debería de salir en algún momento esa problemática porque tú la identificas las personas saben que eres contador entonces se desahogan con ciertas cosas cuando ya tú estás allí o sea, entonces no sabes que mi contador es todo, tengo este tema o así ya está, entonces cuando tú identificas eso es cuando les dices vamos platicando te platico qué es lo que hago, te platico cómo lo hago y pues si te interesa adelante si no pues digo aquí ya sabes que estamos entonces algo que sí tengo bien claro que, que todo el tiempo me lo recalcaba mucho este mi, mi dirección comercial era no te tienen que ver desesperado en ningún momento, o sea, no seas insistente, no seas un agente de seguros, eso me lo decía muy claramente, porque, o sea, te hablan diez veces al día, te quieren, o sea, no, no, no, o sea, es más, tú tienes que darte a desear. En esa cita, o sea, no es como si sí tengo toda la semana disponible para ti, este, o si sí cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, no. Y realmente al principio sí era mucho de que, híjole, pues sí tengo toda la semana, pero bueno, te siento el miércoles, ¿saben? O sea, porque al principio sí fue un tema, un tema que, que empezó pues como todo, ¿no? O sea, desde, desde abajo y desde, desde un tema, pero lo que sí puedo decirles, chicos, es que a raíz de eso yo empecé a perder como mucho el miedo. Obviamente después empiezas, o, o por lo menos en mi, en mi caso, después es, ok, vámonos viendo, este, o uh, vamos yendo a grupos de networking. Vamos escribiéndonos este, algún tema de, de desayunos que haya en, en algún lugar en donde sabes que hay clientes potenciales. Vamos creando relaciones públicas. Y yo me empecé a involucrar en esto. Pero algo bien importante que creo que sí les puedo decir también que me ha ayudado muchísimo es yo no solté la parte operativa al 100%. Porque para mí era bien complicado el hecho de que si a mí me preguntaba algo el contador de la empresa con el cual yo le iba a presentar Cualquier situación que él dijera y no sabe eh, por qué? Pues porque pasa que dices ok, pues o sea, así puede ser. Y como bien lo decías con Antonio al principio y Martín también eh, la plática que, que vimos al inicio, este puede ser una, un, un contador. Sí, pero no puede ser comercial o puede ser comercial, pero no puede ser contador. Yo creo que en, en el medio contable y sobre todo las personas que ya van más enfocadas al hecho de acercar cartera de clientes a la empresa. Tienen que estar involucradas en ambas áreas porque no puedes tú ir navegando con la bandera de mi despacho, te va a dar un buen servicio este, y tú no estar enterado de, por ejemplo, ciertas situaciones muy relevantes este, en, en, la, en, en el mismo servicio que tú prestas. O sea, no puedes ir y de repente ya estás súper obsoleto y eres un fregón en materia comercial, pero llegas y te presentas como contador y como director de la firma, y no sabes nada. Entonces, creo que eso también es bien importante. O sea, el hecho de que estemos eh, de alguna manera, obviamente, no saturándote, porque si quisiéramos hacer las dos cosas, 100% no se puede, pero aprendes a delegar, aprendes a dejar personas claves, eh, aprendes a involucrarte en las cosas que, que realmente eh, son, son importantes y que no debes de soltar, este, y así es como vas trabajando. Yo digo, lo que les puedo decir es que mi primer año me acuerdo que cada año hacíamos una reunión eh, que era la posada y el primer año me dieron el premio al novato del año porque la oficina de Guadalajara vendió más eh, factura o facturó más que las demás oficinas por algo muy curioso que ellos se dieron cuenta y después lo implementaron. Yo acortaba mucho el tiempo de cierre de los negocios porque yo no dependía de un asesor que viniera a explicar el servicio que yo hacía. Yo lo explicaba directamente. O sea, era de que, ok, vamos y yo, mira, esto, esto hacemos, tus obligaciones están así, estas son las opciones que tenemos, esto y esto podemos hacer. Entonces, eh, las personas, las directo los directores del resto de las oficinas, eh, pasaba que ellos pues, no necesariamente eran expertos en materia fiscal y contable y requerían de ese asesor. Entonces ese asesor después iba, entonces ya era como un paso más, entonces ese año fue como muy, muy interesante y de hecho en la firma se hicieron varios cambios, de hecho de sabes qué, pues también tenemos que empezar a capacitar a los contadores eh, o a los abogados fiscalistas y demás, para que puedan también eh, empezar con la parte comercial de alguna manera, porque ya vimos que se acorta un poco más el tiempo en el cual se puede cerrar un negocio, que no me van a dejar mentir, o sea, un tema interesante puede llevarte más de un año, o sea, si, si estamos hablando de un, de, un, de un tema tan delicado como eh, el, el hecho de ya, si sí, asesorame, te, te abro las entrañas de mi empresa, no es tan fácil y también pues requiere de paciencia y requiere de que en ese tiempo, pues como les digo, no vean así como que me urge cerrarlo, o sea, no, no se trabaja de esa manera. Entonces, creo que eso lo, lo he ido aprendiendo a lo largo de, de estos años. Entonces, es que sí se puede, claro que se puede, o sea, y tan se puede que es algo que, que creo que ayuda muchísimo a la firma. O sea, el hecho de que tú como contador especialista estés involucrado en el tema comercial, Hace que tu firma crezca un poquito más a que si de repente nada más te quedas con el hecho de ya cuando el cliente me recomiende, voy a tener otra, otro prospecto. No, y sobre todo lo que les dije al principio, que ya sabemos por qué los clientes se van. O sea, cuáles son las razones por las cuales los clientes se van. Entonces, esos que se están yendo de otros lados hay que decirles ese mensajito de aquí te vamos a presentar tus impuestos con tiempo, no te los voy a mandar el mismo día para que los pagues, no te voy a, o sea, ese tipo de cosas como que hacen clic con ellos y dicen es que sí, yo soy esa persona, a mí me pasa eso, o sea, me manda el contador los impuestos el 17 a las 8 de la noche y se vencen al día siguiente, entonces pues ando yo vuelto loco que no tengo dinero y ahora pues con este contador no me va a pasar así porque me los va a pasar, me los va a mandar con tiempo, entonces son esas cosas que debemos de, pues de tomar de alguna manera en cuenta y saber que sí es posible que un contador esté en el área comercial, o por lo menos en mi experiencia creo que es algo eh, completamente eh, posible. Estás en mute. Ahora sí, ahora sí, hable. Pepe, por favor, Martín. Enri Enrique, por favor, que acaba. Enrique, que nada más le hace. Ajá. Fíjate que... Algo, algo me gusta mucho de lo que está diciendo Cristina. Al momento que la oyes hablar, hay algo bien clave. Le notas la pasión, el gusto. Entonces, para meterte, salirte de tu zona de confort, de contabilidad, y sentarte en un área de ese tipo, primer paso, sale de tu zona de confort y atrévete. Porque generalmente yo creo que todos como seres humanos estamos adaptándonos. Y adaptándonos a muchísimas cosas. Los que tenemos ya algunos años en esta profesión, Pepe, por ejemplo, los que tenemos muchos años, nos hemos adaptado y adaptado y adaptado como contadores al papel, luego al no papel, a las declaraciones electrónicas, luego ya no eran declaraciones electrónicas, ahora a las precargas, en fin. Estamos constantemente cambiando nuestras metodologías de trabajo y tenemos esa siempre disponibilidad a lo que yo aprendimos desechado y a lo que viene. Y bien, Chris tiene ese perfil. Realmente, relacionando área comercial y área contable, sí tienen puntos que ya podemos ligar, pero también hay puntos que tú debes de romper el paradigma y brincar. Para mí es muy fácil ver un papel donde diga, Enrique Corona le compramos 100 mil pesos, y no tengo la menor idea quién es Enrique Corona. Ver una nómina que le pagamos 6 mil pesos a Antonio Aranda, 6 mil semanales, pero no tengo la menor idea de quién es Antonio Grande. Entonces, ¿Cómo brincar de ahí a lo comercial? Así, atreviéndote a dar ese brinco, a dejar el número atrás y ver quién está atrás del número. Ver atrás del número la persona, sus sentimientos, sus gustos, su, todo lo demás. Una parte que decía ahorita Antonio, que me gustó mucho, tiene que ver que como contadores, en algún momento nos toca vender. Se hace el contador de la especialidad que sea. ¿Y qué vendes? Tu imagen, tu personalidad, tus conocimientos, tu forma de hablar, tu forma de tratar. Todos vendemos en algún momento. Y como todos vendemos, pues evidentemente ya tenemos ciertas nociones básicas de mercadotecnia y cuando las transferimos esa a un área comercial, a un departamento, a toda una infraestructura y te ponen al frente, pienso que es un reto. Pero si tienes esa capacidad de adaptación y el gusto que veo que en Cristina es muy, no, muy notable que tiene mucho el gusto, esa disposición y esa pasión por hacer las cosas, creo que las cosas se posen, si no fáciles, si un poco menos difíciles, porque sí si la transición me imagino que te costó mucho tiempo, ¿no Cristina? Sí, totalmente, no fue de un día para otro, no fue de un día para otro, y tienes razón, digo, yo si algo les repito todo el tiempo, es que a mí me encanta mi carrera, me encanta lo que hago, yo cuando fueron las reformas del 2014, yo estaba en la escuela, entonces yo parecía niña con juguete nuevo, me la viví en todos los cursos de capacitación ha habidos si y por haber, porque era, ok, abrogación total, nueva ley, todos empezamos de mi, del mismo lugar, o sea, los contadores que tenían ya todos los años de la vida, o sea, vamos más o menos otra vez a aprender una nueva ley, entonces para mí fue muy importante eso, sí, claro que me encanta. Por aquí voy a leer algunos comentarios de las redes sociales, tienen toda la razón William Gutiérrez, el licenciado Pepe Soto no se adapta a las épocas, las épocas se adaptan al licenciado Pepe Soto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, voy a ir de abajo por arriba, por aquí Rosario le manda saludos al licenciado Pepe Soto que nos levanta el rating, por supuesto, a Mario Alejo dice, hola, buenas noches a todos, eh, a los panelistas y al TikToker también, mi estimado Pepe Soto que anda en todos lados, ya lo ves en la sopa también, ¿no? Eh, por aquí nos van saludos el maestro Charlie Ram, Teresa Martínez dice saludos cordial al maestro Enrique, ya se le extrañaba, ya se te extrañaba, mi estimado maestro Enrique, eh, por aquí manda mensajes. También, eh, Amario dice, también el cliente se va cuando no quiere pagar bien los honorarios, son los menos, eh De Yero, no. Charos, son los menos, son los menos, la verdad. Por aquí eh, dice, William, muy buenas noches, equipo paradigmático, saludos a todos, eh, a maestros invitados. Y bueno, aquí Julio nos dice eh, nos manda saludos por acá, Rosario dice, no maestro Martín, todos, solo que licenciado Soto es el único licenciado, los demás somos contadores. Eh, yo soy astronauta y lo vuelvo a repetir ¿no? Este, por aquí nos dice Cande Sánchez, buenas noches, saludos a todos desde Cabo San Lucas gracias por estarnos viendo allá, es la misma hora, es la misma hora allá en Cabo San Lucas que aquí Rosario García, gracias, nos mandó 100 estrellas, muchísimas gracias, nos ayuda a generar contenido en esta red social de su Capacitación y bueno pues por aquí nos manda también saludos contribuyente de Zapopan, dice gracias por la capacitación, Teresa Martínez con, los contadores eh, venden confianza. No, no, quiere. no, eso no, eso no, esa frase está... No, no, hables, no, no eso no, no, no hables, aquí no entra confianza, no entran ciertas palabras, no las podemos nombrar en este programa, por favor. Dice aquí Julián Gutiérrez... Pero genera... pero córtale ¿Cómo? <risa> generación, generación Reforma 2014 con, con aquel Enrique Peña Nieto, ¿no? Y Emanuel nos manda 200 estrellotas, mi estimado Emanuel, te mandamos un beso, Martín, por favor, mándale el beso, Ah, ¿no? ¿No eras tú? <ríe> ah, bueno. Ok, ahí te mando un besote, mi estimado Martín. Y bueno, pues, aquí los saludos, Concepción también nos acaba de mandar 50 estrellas. Muchas gracias, Concepción. Esperemos vernos el día 25 de mayo, Hotel Ramada. Bueno, pues, vamos a hacer este rompiendo paradigmas, pero ya con 8 de la noche, con unas copitas y, y platicando, y bueno, pues, haciendo el karaoke, tal vez ya después de esto, ¿no? Que se ponga chévere, digo, para disfrutar el día del contador. Y bueno, mi estimado Pepe, te paso la bolita. Adelante. Ese día 25 vamos a vender, vamos a ver cómo le hacemos para, para vender unos, unos poquitos cursos, aprovechando que la gente va a ir a platicar con nosotros. Vamos a pasárnosla bien, vamos a estar platicando así de manera informal y que cada quien nos, nos platique de sus experiencias. Es Qué interesante el, el brinco que, por ejemplo, Christy hizo de, de pasar... A arrastrar el, el lápiz, le decimos, a porrear el teclado, a manejar un, un ámbito de negocio complementario y muy importante en todas las, todas las empresas, porque el área comercial, sobre todo de un despacho, pues es muy importante el poder atraer, conservar y manejar las, las ventas del negocio, que van muy de la mano, con el servicio que se brinde. De nada me puede, me puede a mí ayudar traerme 100 clientes si, si no soy capaz de mantenerlos y darles eso, eso que andan buscando. Porque contadores o despachos estamos en mucha competencia. ¿Qué nos distingue uno del otro, Cristi? Yo creo que precisamente... Ese punto que acabas de, de mencionar este, del, del tema de que tú, o sea, bueno, estás en la parte comercial y ahora te das cuenta realmente qué es lo que al cliente no le parece tanto del servicio que pudieras llegar a estarle prestando en el momento, porque por ti llegó. Y si por ti llegó, contigo se va a quejar. Si hay algo que le brinca, lo primero que va a hacer es hablar y decirte oye, esto está pasando. Cosa que cuando estás tú de la parte contable normalita, tal vez no es que no te des cuenta, pero no es eh, relevante o tan relevante para ti el tema del servicio al cliente. Dices, ok, pues yo cumplo, hago y pues se me atoró. Tenía cinco contabilidades, saqué dos en tiempo, tres fuera de tiempo y ahí, ahí te va. Entonces, no no no es tan, o, o, vamos, la parte así, no es tan redituable el hecho de decir, pues voy a estar todo el tiempo en tema de atención a clientes. Pero cuando tú estás del lado comercial, y luego continúas en la parte operativa, te das cuenta que hay cosas eh, que se pueden mejorar, que puedes trabajar con tu equipo y que eso va a hacer que tú empieces a um, dar un mejor servicio, porque al final de cuentas, les vuelvo a repetir, es eso. O sea, las personas a mí me llegaron hace dos años, de hecho, precisamente para el tema de cuando estuvo muy fuerte lo de COVID, varios clientes, y cuando digo varios, yo creo que fueron alrededor de siete clientes que llegaron porque el contador falleció. O sea, de verdad. Y temas, no sé, digo, el eh, car tema cardíaco, COVID, otro tipo de cosas, pero fueron siete personas que mi contador falleció. O sea, es que tenía toda la vida con mi contador y mi contador falleció. De verdad, es algo muy común. Y de ahí en más es el servicio, el servicio, el servicio, el servicio, el servicio. Entonces, tú ya sabes qué le duele al cliente. Lo único que tienes que hacer es eso, no replicarlo en tu despacho y que sean al contrario. En lugar de tu debilidad, tómalo como tu herramienta. O sea, si ya sabes que al cliente eso le molesta, pues no lo hagas acá y sobre todo sensibiliza mucho a los contadores que van a atender a esos clientes, porque eso es lo que falta. O sea, esa, esos contadores que van a atender a esos clientes no están sensibilizados a la parte comercial y no lo ven hasta que no están acá de este lado. Entonces, esa parte de atención al cliente creo que es algo que todos deberíamos de tomar muy en serio esas capacitaciones que pudiera llegar a haber en ello. Porque somos una empresa de servicios, vendemos servicios y como bien lo decían también, la imagen, eso es importantísimo, o sea, eh, el tema de etiqueta eh, dice mucho de ti, dice mucho de ti, dice mucho de, de la confianza que vas a generar de manera inmediata, que si sabes o no sabes, después se va a dar cuenta, pero lo primero que va a ver de ti, la persona a la cual le vas a ir a presentar tus servicios es tu persona. Entonces, eso es la, lo primero que tienes que, que tener en cuenta y pues, adelante, adelante con lo demás. <risa> Por aquí le mandamos también, muchas gracias, María Obando nos mandó por ahí 50 estrellas, muchísimas, muchísimas gracias, Manuel Pérez dice, mejor que me mande la invitación para el evento. Manuel Pérez, eh, ya está la invitación, nada más manda ahí en inbox a la gente de Census Capacitación, te va a dar la información, Hotel Ramada, este 25 de mayo, de 8 de la noche, más o menos nos acabaremos como por ahí de las 11, quien siquiera desvelar, bueno, pues ya. Y el ya, after, este. y el after. Será, eh, ah, el after, bueno, pues ahí va a ser dentro del Hotel Ramán, entonces, no hay bronca, mi estimado Enrique se va a hospedar allá, mi estimado Pepe también, Martín Rojas también, y pues, a mí me llevan, ¿no? Entonces, me llevan y me traen, entonces, no, o sea, que yo quisiera, ¿eh? me, me pegan, me pegan, me pegan. Vamos claro, atrás estaremos, de esos ahí, estaremos. ahí estaremos, mi estimado, entonces, mándanos mensajito, manda mensaje aquí al, ahí ya te pusieron un botón, un botón de WhatsApp, manda mensajito, oye, quiero estar con los paradigmáticos el día 25 de mayo, eh, presencial, obviamente, ahí estar con la botanita, y bueno, pues, algunas bebida, bebidas espirituosas, ya amenazó el maestro Carlos que va a llevar este mezcal para todos, ¿no? Ya estuvo diciendo, entonces, bueno, pues adelante, ahí, quien, quien quiera llegar, es bienvenido a hablar con nosotros en el foro, pues, se le va a pasar el micrófono, si ustedes quieren hablar y participar, adelante, son libres, este es su programa, ustedes lo hacen. Y bueno, regresando a esto, mi estimada Cristina, el hecho de mandarte a la dirección comercial, bueno, pues eh, entender cómo, eh, porque nada más es vender, sino es atención a clientes, ¿no? Prospección de otros clientes, eh, hacer todo este embudo de ventas, ¿no? Y, y, y cómo llegan eh, a la parte final, cómo, cómo verdaderamente firman el contrato, se casan contigo, cómo los mantienes, cómo haces una venta, una posventa, ¿no? Dentro de toda esta estructura comercial que es muy compleja, sinceramente eh, es muy compleja en respeto para todos aquellos este, que se dedican esa, a esa área, pero cómo romper y vuelvo a lo mismo, yo creo que a lo que nos cuesta mucho a los contadores es cómo romper con esa tradición de que el, el, el, ves a un contador, la gran mayoría de los contadores somos más introvertidos, ¿no? Somos más introvertidos, este, pues nos gusta estar en el, en, el, en el lugar haciendo nuestras cosas, no nos gusta interactuar mucho, hay otros que sí, ¿no? Hay otros que bueno, pues se les da a estos cuates, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría, eh, cuando salen y se independizan y quieren ser eh, autoempeados, ¿no? O, o, o quieren tener una marca propia. Híjole, aquí se enfrentan a muchas cosas. Desde mi estimado Martín, ¿cuánto cobro, no? Esa es la pregunta es la pregunta del millón. Y la respuesta a muchos dicen, pues costea tus horas, el software que vas a utilizar y todo esto, pues ya lo costeas y me salen 300 pesos, ¿no? bueno, por hora, ok, pero también hay un valor intrínseco, están de acuerdo, ese, ese valor donde, pues, tu presencia, ese valor donde tu experiencia, ese valor de tu firma que ya está consolidada o que apenas va para arriba, eso que no se puede calcular normalmente y que, bien, al contador le cuesta muchísimo el analizar, ahorita lo que decías, Cristina, es ¿Cómo empiezo a tejer mi red? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo analizo? Sí, ya sé que este cuate me va a preguntar, seguramente va a decir, oiga, ahorita que viene la declaración anual, este, sí siento que nos regresan impuestos, ¿no? y es el momento en el que el contador puede empezar a charlar en la mesa y a expresarse de una forma, pero ahí viene lo complicado, de una forma que te entiendan, no técnica. ¿no? Porque con base en el artículo 152, y bueno, el 151 de la ley de impuestos a la red, las deducciones personales, y entonces el, el contador empieza a hablar demasiado técnico, la gente dice, puta, ¿para qué lo invitaste a este cuate, no? este Pues sí está como que cu, cu, cu, Buscan a alguien, pues que entiendan que eh, por ahí decía o, eh, alguien que se dedica a los seguros, no compres algo que no conoces. Yo no voy a, a contratar los servicios de algo que no conozco, que a lo mejor ni sé que necesito, ¿no? Mi, mi hermana ahorita está llorando porque me dice, oye, mis declaraciones ya chequé años pasados, le dije, pups. Déjame y te digo que tenías que pagar, y te salieron varias ¿Pero por qué? Ah, no sabías que necesitabas esto. No sabías que tenías una necesidad. Fíjate que aquí la tienes. Pero, ¿qué tan complejo es darle a conocer en la mesa, en una charla, que las personas que están ahí tienen la necesidad de contratar mis servicios sin tratarles de vender? ¿Cómo lo haces, Cristina? Creo que dijiste un punto clave, Antonio, que es la temporada en la que estamos. Creo que hay temporadas en las cuales ustedes buscan en las métricas de Google y se dispara la palabra contador, se dispara la palabra asesoría, se disparan ciertos temas porque son temas de moda. Entonces, el hecho de que tú... Eh, digo, porque también lleva mucho conocimiento ya. Digo, si les soy honesta, yo tengo de dos años y medio para acá tomando ya capacitaciones en marketing, eh, cosa que antes no hacía. Ah, dos años, ni siquiera dos años y medio, dos años que ya tomo capacitaciones en marketing, pero antes de, de que las empezara yo a tomar, que ahorita ya les puedo dar respuestas un poquito más concretas y más acertadas a lo que debería de ser un canal de comunicación, prospecto, eh, asesor y demás, este, pero antes les pudiera decir que de manera empírica, pues era tal cual, este, no necesariamente decir, oye, pues soy contadora, ¿qué necesitan? No, eh, ibas a una reunión social, tenía que salir súper natural. O sea, para mí, de hecho, eso es algo que creo que hasta la fecha todavía tengo. Yo no puedo, o sea, yo no soy vendedora. Tal cual así, o sea, yo soy una persona que tiene experiencia fiscal contable y que está en el área comercial potencializando lo que conoce y yo vendo eh, o sea, o previendo más bien el tema de mi conocimiento. Que, y mi conocimiento tal cual como lo dices, no técnico para las personas que no son técnicas en este tema. O sea, al principio me costaba mucho trabajo. Yo sí era muy, muy técnica, o sea, hablaba muy técnico y a ver, espérame otra vez y explícame yo así de... O sea, me costaba trabajo, pero después estás dando cuenta que sí se puede, sí se puede hablar en un lenguaje un poquito más, eh, pues vamos, general, que todo el mundo podemos entender. Y te pasa si vas con un médico, de repente te dicen, y luego, y eres un español, ¿qué significa? Entonces, sí tienes que practicar mucho eso y sacarlo a la mesa. O sea, yo recuerdo que las cosas más. Exacto. Le dice el doctor, me... bueno, a todo lo que me dijo, me voy a morir. ¿Me voy a morir, a morir o no? <risa> Claro, claro, o sea, es algo que realmente tienes que trabajarlo. Y, y yo recuerdo que las primeras ocasiones era de, oye, y pues, ¿cuándo hacemos una reunión? No sé, todos igual, o sea, a veces no salía de mí, simplemente era, sí a todas las reuniones, sí a todas las comidas, sí a todos, o sea, ¿saben? Entonces era como que tú también te presionas por ese lado de decir, ahora, si no eres sociable, pues tengo que hacerme sociable. Y si ya eres sociable, pues tengo que hacerme más sociable, porque entre más sociable seas, o sea, más oportunidades de generar algún prospecto tienes, o sea, no te sirve el hecho de que seas introvertido, no si tu objetivo es estar en el área comercial. Ya, ya, lo, ya lo dijiste, Cristina, también cabe mencionar que no para todos es, porque puede haber claro. eh, la persona que es el cerebro del despacho y es muy bueno allá en el escritorio, y ese ni me lo muevan, ¿eh? es el buenísimo, pero hay otro cuate que pues, no le gira mucho, sin embargo, sabe explicar, ¿no? Sabe explicar el rollo de las leyes y la a, a, hasta a mí yo se la compro, ¿no? Dices, bueno, pues es alguien que tal vez sirva para el área comercial y entonces tienes al cerebro del despacho y al área comercial y se complementan. juntos claro. se complementan porque no puede existir un cuate que nada más venda y venda sumo y cuando regreses diga ching, ¿y ahora cómo lo hacemos, no? Y, claro. y ya le dije, ya se la vendía al cliente, la consolidación de no sé qué y bla, bla, bla, pero... ¿Y ahora cómo le hacemos, no? pongo a doblear a ver cómo se hace. Exactamente, creo, creo que ahí es, esa es la, eh, vamos, ese sería el tip, ¿no? Siempre tienes que tener también la otra contraparte, claro. la, la parte bien técnica, bien sólida, que tal vez no le guste salir a los clientes. Y ahora mi pregunta, ¿no te ha pasado que con algún cliente te lleva y bueno, pues, eh, te presenta a la mejor dentro de la fábrica y está, llega otra persona, algún amigo también empresario, porque pues al final el empresario trae más empresarios, ¿no? Y con más en ello, oiga contador, vamos a comer, este, me gustaría charlar. Y ahí viene algo que, que, que también, si te vas a dedicar al área comercial, tienes que saber de muchos temas y tienes que leer, ¿no? Estás de acuerdo sí, conmigo, ¿no? Debes sí. de generar una plática amena. Exactamente, porque si no, es el silencio eterno, y entonces el, el contador nada más se la pasó comiendo, ¿no? Disfrutando <ríe> los platillos. Se acabó la comida, ni tan siquiera conociste a la persona, no sabías ni a qué se dedicaba, qué empresa tenía. Porque conociéndolo puede ser en esta, eh, a mí me ha pasado, ¿no? En esta charla, donde dicen, oiga, contador, y sí es cierto que se puede, ah, se podría, sí, oiga, me haría una revisión nada más, es que no estoy seguro. Y entonces ya llegas a la empresa, empieza a revisión y dices, mira, aquí también viene la ética, ¿no? Te voy a decir la verdad, tu contador está haciendo las cosas bien, pero podrías mejorar de esta forma. <risa> Buena bien. frase. Y entonces, o sea, porque tampoco voy a demeritar a mi colega, ¿estás de acuerdo? Es, es este, contador, no come contador. Pero hace la hace bien, sin embargo, yo te propongo esta, esta versión. Y entonces cuando al empresario le, le suena interesante, cuando ya le empiezas a hablar, de mira, esto es tu cálculo de impuestos, este es tu estado de resultados, y esto es tu flujo de efectivo, lo que en verdad tienes en bancos, y esto es tu utilidad, ¡ah caray! Es que el contador siempre me decía, tienes 100 millones de utilidad, pero en el banco nada más tengo 10 millones. Nunca la había entendido. ¿Por qué? Porque me dice, ¿generaste 100 millones? Pues sí, pero dile al banco dónde está, ¿no? Yo nada más tengo 10. Y cuando le empiezas con el flujo, mira, te lo gastaste en esto, compraste esto, te fuiste a Francia, regresaste, te fuiste a Egipto, pagaste la colegiatura de tus hijos. ¡Ah, caray, ah, caray! Ya me queda claro, contador, ¿para dónde va? Y entonces empieza a entender... Pero si no tenemos la otra, y vuelvo a mencionar, la otra cara de la moneda, pues no vamos a hacer. Entonces, ¿te ha pasado estar con empresarios y que tengas que, que, que, que vamos a hablar de otros temas? ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Esto es muy común. De hecho, es, es, es, es algo que se presenta con mucha frecuencia, porque les vuelvo a repetir, y es algo que creo que ya, ya comentamos hace un, hace un momento. Eh, estamos acostumbrados al servicio de un contador promedio. Y pensamos que si el contador me pide el estado de cuenta, este, me pasa mis impuestos, los pago y lo vuelvo a ver el siguiente mes con la misma rutina, está todo bien. Y dicen, no, pues es que, mi, y, y es más, todavía sumen el hecho de que, ah, no me salen tan caros los impuestos. Porque no sé si alguna vez a ustedes les ha tocado que, es que con este contador me salen muy caros los impuestos, entonces quiero ver contigo en cuánto me salen. Y yo, espérame, pues es que no, es, o sea, no, no, no, no es así. O sea, ya me tocó una vez que me dijeron, me dio risa, la verdad, o sea, porque digo, es que no, no es que te salgan caros con uno con otro, o sea, hay que ver qué es lo que estás haciendo. Y, y obviamente esa parte, el área de mejora, o sea, ¿cuál es la diferencia en mi servicio y en el servicio que tienes tú ahorita? La asesoría el acompañamiento, el que yo voy a estar contigo y te voy a estar diciendo esta es la situación de tu empresa. Eh, esto yo creo que es algo para los colegas que tengamos aquí en la audiencia, que nos estén escuchando, que quieran empezar, que quieran mejorar, que quieran cambiar de hábitos, que quieran darle un plus a su despacho. Tienen que involucrarse con el cliente. Eh, me preguntan muchas veces los clientes, o más bien las personas con las cuales platico, dicen, oye, pero pues es que el tema financiero que... Y yo les digo, es que el tema financiero deriva de la determinación de impuestos, o sea, no puedes determinar los impuestos sin que antes hayas determinado las finanzas de la empresa. Entonces, si ya tienes las finanzas de la empresa, ¿Por qué no se las transmites al cliente? ¿Por qué no le dices esta es tu situación financiera, este es tu panorama, así está tu empresa? Estos son los proveedores a los que más les compras, estos son tus costos fijos, esta es la situación real de tu empresa. Mira, este es tu producto que más vendes, pero el que más te cuesta producir. Y entiendo que es un tema de especialización y tienes que involucrarte, pero es que esas son las cosas por las cuales algo tan chiquito como eso va a ser la diferencia. M más que de especialización, Cristina... Es de compromiso, ¿no? Es de compromiso de meterte con el empresario y revisar que Darle importancia a lo que él hace, ¿no? A su negocio. Claro. Como lo digo, yo no te voy a venir a enseñar tu negocio, pues es tu negocio Tú, tú sabes desde hace 20, 30, 40 años. Sin embargo, déjame conocerlo, ¿va? Y cuando empiezas a conocerlo, él, él, él se emociona contigo. Y entonces hacemos esto, contador, y producimos esto, y esto me sale y de repente empiezas a notar, oiga, y los tiempos de arranque, ya lo revisó, ¿no? Oigan, las mermas, ¿por qué le salen tantos? Ay, explíqueme qué hace, y de repente te das cuenta que en las mermas tal vez puedas reducir, reduces gastos, que tal vez en los tiempos de arranque de las máquinas no lo habíamos analizado de esa forma, que tal vez eh, las producciones no están presupuestadas y que eso también te da mucho tiempo muerto muerte, y obviamente más billete, y me decía eh, apenas el día de ayer un empresario, oye, el contador estaba yo mal, porque él llegó y me dice yo quiero saber cómo pago menos impuestos. Dije, bueno, escúchame primero, y cuando acabemos, si tienes la misma perspectiva, pues no contras mis servicios. Si cambia, me vas diciendo. Ya a mitad de la charla me dice, contador, creo que yo me bañaba de los pies para arriba. Y es de la cabeza para abajo, ¿no? Lo, financi lo, lo operativo me pega en lo financiero. Lo financiero me pega en lo fiscal. Si yo quiero hacer un extra, porque yo le dije, mira, si vienes a mí buscando contratos, buscando que vamos a hacer este tipo de magia oculta que nadie sabe, pues no, no, no tengo eso, no tengo eso, no, no, no puedo, ¿no? Puedo meterme en la operatividad, puedo decirle dónde estás gastando más, dónde apretar las tuercas, dónde puedes eficientar el recurso financiero y te va a dar más, a lo mejor pagues más impuestos, déjame y te digo, puede ser que sí, pero vas a ganar más. Porque primero pones los caballos y luego la carreta. No la carreta y atrás los caballos. Y eso ha costado mucho, Martín. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Toño. Y hay que meternos en la mentalidad del empresario. La verdad, yo veo a veces que nos reprimimos como contadores pensando en que no podemos hacer algo más que presentar declaraciones. no Y algo que me ha llamado la atención es cómo tú... Yo creo que muchos despachos tal vez ni siquiera han pensado que debe tener un área comercial. Alguien que se dedique a vender, pero también como dice Cristina, algo alguien operativo. Yo viví muchos años que íbamos en equipo, ¿no? Tampoco vas a llegar como las visitas del SAT que te decían, "No, vente, vamos a platicar y te ponían a todos los directores de las áreas para meterte miedo, ¿no?" Pero yo sí una de las cosas que aprendí a ver es, vas a hacer sinergia con alguien que tiene buena labia, buena expresión, que te sabe envolver, que sabe vender, y lo compaginas con alguien operativo para poder hacer un enlace. Que los dos, aunque tengan un lenguaje distinto, están en un solo objetivo, que es la necesidad del cliente, es una forma de desarrollar esa área comercial. Pero a veces hay despachos que piensan que no tienen un área comercial, que no tienen que desarrollar la venta, y es de donde vivimos en prestadores de servicio, ¿no? Y otro que me quedó muy marcado es cómo tú desarrollas a tu propia gente. Porque tampoco lo vas a, a, ¿cómo dicen? Especializar. Para mí esa palabra de especializar, para mí es encajonar en algo que después, a lo largo del tiempo, lo vas a hacer autolimitado en cuanto a sus funciones. Por ejemplo, hay gente que está en cuentas por cobrar todo el tiempo y cuando se va la chamba, cuando hay cierre de la empresa, ¿Sobre qué te vas a postular? ¿Qué has desarrollado? Y yo cuando llegué con un grupo de, de contadores, oye, yo quiero que tú aprendas de todas las áreas del negocio. ¿Por qué? Porque aquí somos como futbolistas, ¿no? Vamos a, te voy a poner como portero, defensa, delantero, porque de ahí tú mismo vas a empezar a ver qué habilidades tienes y en dónde te puedes desarrollar mejor. Vender no es fácil, ¿estamos de acuerdo? Y cobrar lo vendido es mucho peor, ¿estamos de acuerdo? Pero hay que desarrollar esas habilidades. A mí lo que me gustaría saber de Cristina es qué técnicas han utilizado. Por ejemplo, lo que yo viví. Fue que en vivo, a ver, vente, te voy a llevar a vender un producto. Nunca me dijeron a qué iba, ¿no? Y cuando empezaron, empezó a hablar la venta y yo, oye, el operativo, a ver, te lo va a contar él. Y empiezas a entender cómo se mueven los negocios. Y hay mucha disposición debes tener, ¿no? Cómo se manejan el lenguaje, las posiciones, incluso el lenguaje corporal. Es muy importante para abrir o cerrar canales de comunicación con los empresarios, porque hay que pensar que los empresarios tienen poco tiempo. Y de ese poco tiempo que te dedican, ¿qué quieres? Un 10% te están poniendo atención, lo demás ya está pensando si se, se está produciendo, si se paró la máquina, etcétera. Eso es una forma en cómo aprendimos a tratar de compartir en el tema de la comercialización de los servicios, ¿no? Otra que me encantaba era, nos ponían a los gurús de la firma, a los tops, y hacíamos un tema de que se llama role play, ¿no? Es decir, el socio es un cliente y tú eres el socio director del, del, del despacho y vas a pretender venderle un servicio o incluso apagar fuegos. Porque incluso apagando fuegos puedes generar un negocio diferente. Y otro tema que, que, que quisiera saber, oye, a veces es complicado venderle o tener un cliente nuevo. Pero mi, desde mi perspectiva a veces es más complicado venderle servicios diferentes a alguien que ya lo tienes como cliente. Y eso va un poco de servicio de posventa, ¿no? te vas metiendo, lo vas conociendo, vas viendo sus puntos, yo me, me quedé muy marcado en la, en la auditoría, que era en donde yo me desempeñaba, siempre decían debes hacer una presentación ejecutiva de los problemas que tiene, de las necesidades que tiene, y que no está atacando, simplemente oye, estoy observando esta situación, tu control interno está fallando aquí, tu repercusión financiera es por estos números que te están dando, el efecto fiscal es tal, pero te lo dejo ahí, incluso le ponemos un mapa de riesgos, ¿no? ¿Qué tan posible es que se vuelva este riesgo una pérdida? ¿Y qué necesitas hacer tú para poder implementar? Le dejaba sembrada la semilla de la duda, ¿no? Y es una forma, estás cerrando un trabajo, estás terminando, pero abres la puerta para continuar la venta, ¿no? Porque para mí es importante no solo tenerlo, sino generar más ingresos con los, con los clientes, ¿no? Entonces, me gustaría saber en esta área cómo desarrollan a la nueva gente, porque no podemos ser el único. Este, que sabe de las cosas, yo creo que a todo nivel debemos empezar a enseñarles a cómo ser vendedores de servicios, porque desde el auxiliar que está viendo las fórmulas, y me ha pasado, desde ahí empieza a generar contactos dentro de la empresa, del cliente, y a veces una persona clave, no el que toma decisiones, sino alguien en donde tiene puesta toda su confianza el director, puede llegar a través de él a hacer una venta también, ¿no? Estoy Diferentes formas de hacer negocios, ¿no, Cristina? Claro, de hecho, esto que comentas, Martín, es súper importante porque claro que no puede caer el peso del crecimiento de una empresa, de un despacho mm. en una sola persona. Esto sería la muerte porque no te alcanza el tiempo, no te alcanza. Entonces, eh, nosotros por lo menos en el despacho, como lo trabajamos y no sé si es la mejor manera, realmente es tema empírico que hacemos nosotros y ahorita me hace clic ciertas cosas que, que comentas, este... Yo te puedo decir que tengo la fortuna de que la gran mayoría de los clientes que entran al despacho terminan siendo amigos. Terminamos generando una relación de amistad porque a mí nunca me gusta desconectarme de que oye, ya llegas y te asigno a tu contador. Y listo, ya te olvidas de mí. O sea, siempre como que existe ese seguimiento, se crea una cierta confianza, entonces se, se crea ya de alguna manera hasta el hecho de hoy, oh, pues luego una comidita, lo que sea. Entonces sí se crea como una, una relación bastante padre en cuanto a, a, a este amistad con los clientes, y últimamente es de manera como un poquito más rápida. De repente me pasa que, no sé si ahorita, porque estamos como sensibles de todo lo que pasó con pandemia, el hecho de, de cambio, tenemos un antes y después con todo este tema, entonces se da mucho eso, pero eso al final de cuentas se refleja también en las personas que atienden a los clientes, porque les digo, acá con nosotros sí es mucho de, yo trabajo mucho con el equipo y les digo, es que ustedes tienen que estar presentes con el cliente, el cliente me va a buscar a mí las veces que quieran, pero él, llega un momento en el que ya me deja de buscar, porque hay ocasiones en las que, oye Cris, es que fíjate que hice esta transferencia, eh, este depósito, así ya está ¿Qué onda? ¿Esto cómo lo tenemos que manejar yo? Ah, espérame un poquito, déjame hablarle al contador para que me diga o para ver que me traiga la información de cómo está. Entonces, como que poquito a poquito se dan cuenta que realmente yo no estoy tan en la parte operativa, pero jamás les niego la atención. O sea, es como que oye, ven y mira, aquí está. Diana, y a ver, Diana, ¿cómo estuvo? Hola, ¿cómo estás? este Fulanito de tal, mira, esta situación, esta, sí, así ya está. Y entonces ellos de alguna manera empiezan a crear también una relación con el cliente, una relación como no les dijera tal vez tan cercana de amistad que me ha pasado también con muchos eh, contadores que tenemos que de repente ya es así, oye, pues vénganse ahí el contador, y así ya está. Pero es que tienes que empezar a romper como esa partecita de que te vean solo detrás del escritorio. Porque esto te puede dar la posibilidad de que, como bien lo dices, Martín, dentro de la misma empresa, tú puedas empezar a llegar el momento en el que tú decirle al mismo cliente, oye, pues este, tenemos esto, o sabes qué, porque no me presentas a tu, a, tu este, a tu amigo fulanito de tal, que ya vi que viene aquí y que, qué onda, cómo anda él en, en el tema contable, acá en el despacho, o sea, sabes, como que de repente ya creas como esa línea de decir podemos de alguna manera eh, capitalizar a tus mismos clientes o hasta ellos mismos te empiezan a recomendar eh, a, a sus mismos colegas, amigos del mismo sector, eh, precisamente porque de alguna manera ya no te ven solo como tu contador, te ven como un asesor, como un despacho, pero también ya, ya rompes esa línea y ya eres más del círculo de amigos, no digo mejores amigos, pero ya eres más del círculo de amigos, entonces de repente empiezas a generar un poquito más de confianza con ellos. Y esto no sé, como les digo, si sea de las mejores prácticas o un consejo que yo les pueda dar así, pero lo aplicamos en el despacho y yo me he dado cuenta porque de repente ya es de que escuchas a un contador hablar con un cliente y ya de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues acá, ¿qué hiciste el fin de semana? No sé, eh, bla, bla, bla, 15 minutos. Y luego de repente ya es, ah, sí, cierto, y mira, tengo esto y esto y esto. Entonces dices, órale, o sea, ya hay una relación, ¿verdad? está bien, ¿no? O sea, pros y contras tiempo de... Cotorreo, pero al final de cuentas ya va más allá de solamente un, un, este, un contador detrás del escritorio y pídeme los impuestos y ya. Ahí Enrique no me, dejará, no me dejará mentir que hay clientes que tal vez les vas a entregar la información y en cinco minutos ya se las entregas, es más, agarran, ¿cuánto dice el contador? Van a ser X cantidad de impuestos. Ah, ok, perfecto. Oiga, fíjese tengo un problema. Eh, tengo, y empiezan a hablar y hablar y, hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y tú, no, pues sí, no, pues no, no, pues sí, y les das tu punto de vista, y bueno, vámonos a comer, psicólogos. ¿no? vámonos a comer, y ya cuando ves, te dieron dos, tres, cuatro horas, ¿no? Y te dice, oh, por cierto, vamos a crear una nueva empresa y está pensando en usted, ¿no? Entonces, este, le voy a llamar mañana, le voy a llamar el secretario, y al final, lo único que hiciste, tal vez, fue hasta escucharnos, ¿no? ¿eh? No, no no había, no había más, y, que, y te ha pasado, ¿no? Que van y te que El aguacate, que eso pasó, que, que no, que no me dejan sacar la, la producción, que, y, y eres el, este, el estuche del. Vénganse a quejar a mi despacho, ¿no? Sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de ver gente que ha crecido, ha crecido de un mercado, de un nivel, y de pronto, cuando dan ese brinco, pues propiamente ya tiene la idea, ya tiene la idea. Y ya a ti como contador o como asesor, pues prácticamente te toca contestar en monosílabos. Oye, fíjate que quiero hacer esto, ¿se puede? Sí. sí. Oye, pero fíjate que quiero hacer esto, ¿se podría? No. no. Oye, pero si hiciera y lo armara y hiciera. Sí. Y, y ya no te queda otro porque te hace tanto el desglose que prácticamente sí. tú dices, sí, no, no, sí. Realmente su idea está magnífica. No puedes tú como contador yo en lo personal, cuando digo a un empresario contarme sus ideas, sus patoaventuras, sus sueños, no me gusta decirle, no, ten cuidado, ten miedo, te van a hacer. Síguele. Traes esa idea, muévela. Tal vez yo veo riesgos, tal veo situaciones, tal vez cuando veo un punto muy, muy grave, si me detengo y le digo, ten cuidado en esto. Claro. Al decir, ten cuidado, no lo hagas. Nada más. ¿O no, Martín? Sí, incluso una recomendación, una recomendación que haría es, a veces nos agarran en curva, ¿no? Te preguntan de un tema que no conoces, que no dominas. Lo importante es, oye, déjame ver con tu gente el detalle para tener un contexto general. Porque he visto colegas que a bote pronto te dan una respuesta por no quedarte callados. Me recuerdan mi examen profesional, ¿no? La recomendación que a mí me hicieron... No te quedes callado, aunque digas tonterías, con la firmeza y decisión que lo digas, te lo van a creer o te van a atender y me funcionó. Pero bueno, porque he visto, digo, lo veo en redes sociales y a veces no sé si me dan ganas de llorar, de reír o de salir corriendo porque es que me dijo el asesor que tengo que emitir notas de crédito para dejar sin efectos a los CFDI de ingresos, porque tengo un problema de ingresos digo, esas respuestas de a bote pronto sin estudiarlas, le meritan también tu posicionamiento con tu cliente, porque tarde o temprano, las cosas malas resaltan y se nos quemamos, ¿no? Y un tema muy delicado como contadores, prestadores de servicios, es de que si la quemamos o la regamos con un cliente, esto como en redes sociales ya se enteró todo el mundo, y es, son detallitos que hay que cuidar también, pero de ahí como bien dice Enrique, oye, yo veo no te estoy diciendo si sí ni no. Oye, ya consideraste que esto te va a afectar en el control interno, que vas a tener que cambiar tu sistema manual automatizado, que vas a requerir una, un puesto más para controlarlo y eso te puede repercutir en tu flujo de efectivo, incluso en el pago de impuestos. Yo creo que es un tema que le abre el panorama al empresario, ¿no? No decirle sí o no tajante o decirle una barbaridad. Sino, oye, ve viendo otros aspectos que te pueden pegar. Y con gusto, yo lo, yo, a mí me funciona mucho, ¿no? Con gusto, platico con tu gente, que es un punto también importante para mantenerte vigente en los clientes, que formes equipo con el personal que le da el soporte al empresario. Como auditor, yo creo que me trataban peor que a los del SAT, ¿no? Porque era el yo el que tenía que sacar los trapitos sucios al sol y decirle al empresario. Los errores del equipo de contable o del contador y sus efectos fiscales de pago o pago incorrecto. Y entonces aprendí yo, un, hubo una empresa que nunca lo logré, la contadora, yo empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana del siguiente día. Y mucha gente que me trabajó conmigo sabía cómo pasaba eso, porque la contadora me empezaba a prestar atención a partir de las 6 de la tarde y me daba la información a gotas y a las 7 se iba ella, entonces yo tenía que recorrer todo el tema, ¿no? Y ahí es en donde aprendí a saber, ¿saben cómo me gané a la contadora? Un día se cambió el, el, el loop, digo, oiga, se ve muy bien con ese loop, le queda muy bien, le tiene clavo. clavo, se rompió la barrera, nada más me quedaban dos días, ¿no? Pero bueno, igual bueno, hubiera hecho antes, ¿no? Pero yo creo que también es parte de... De poder venderles servicios, hay que tener amigos dentro y hacer equipo con la gente de dentro, ¿no? Cuando estamos hablando de un despacho externo, porque eso también te puede sumar puntos, ¿no? Claro, y es que es algo, creo que este tema en general se resume mucho al hecho y si se dan cuenta es casi todo el conocimiento en ventas es empírico. Y lo aprendes después, porque díganme ustedes si ahorita hay una licenciatura en ventas, una licenciatura en cómo vender, en cómo, o sea, hay muchas capacitaciones que ya las tenemos, pero realmente es algo que aprendemos ya que estamos en el campo. O sea, no lo aprendes antes. Entonces, cuando ya estás en el campo es cuando ya empiezas tú a, a darte cuenta que realmente es importante la parte comercial. Fíjate, fíjate que ahí... Hay... ¿Qué no crees, Toño? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Por qué no? Fíjate que ahí, ahí haría un comentario. Eso es como todas las carreras. Eh, una cosa es lo que estudias y otra cuando sales y lo empiezas a llevar a cabo hay carreras como relaciones comerciales que el Instituto Politécnico Nacional da hay la carrera como la licenciatura que estoy estudiando ahorita que es en gestión de pymes no que es una mezcolanza entre merca pero te ponen costos, pero te ponen de ¿Pero ¿Cuánto, hecho, pero ¿cuánto te... tienen? ¿Cuánto tienen esas generaciones? Tien... no Apenas son recientes, tendrá como 10 años más o menos estas, estas nuevas carreras, en el caso de relaciones comerciales ya, ya, tiene, ya lleva un tiempo hay ¿eh? ya ya muchos mucho, sí. Más... Antes se le llamaban como... relaciones industriales, ¿no? Mi... Ah, no. Hay internacionales no. y hay comerciales, ¿Mm? pero estas van a enfocar... El, el problema es que puedes conocer qué es el target, qué es la moda, la media estadística y la chingada, lo que tú quieras. Pero cuando han llegado gente, porque llega gente y le dice, a ver, voy a sacar un nuevo producto, ¿qué me recomiendas? ¿No? Y ya, no, pues determinar tu público. Ya lo tengo, tengo es, estas edades, son esta área geográfica, ya hay segmentación de mercado, ya hay un nivel socioeconómico como mamá y ¿no? no me gusta esa pinche cosa que ponen este de estratificación, porque a veces caes en un error. Pero bueno, ok, con base en ello va a ser el estudio, perfecto. ¿Qué sigue? Y de repente el chavo egresado se traba, ¿no? Se traba, es que yo pienso, dice, pues tienes aquí los recursos, ¿cuánto necesitas, ¿no? ¿300 mil, un millón? ¿Cuánto necesitas? Y luego no saben qué sigue, porque no lo han experimentado, porque no han estado en campo, porque no sabe eh, la experiencia. Digo, Pepe Soto, pues, obviamente es el hombre de más experiencia entre nosotros, lo, lo, <risa> lo, lo, lo, lo dirá, no más sabe el viejo por, por, per, por perdón, Pepe, más sabe por el viejo. diablo por viejo que por diablo, ¿no? Ay, Dios mío. Y que muchas de las veces tienes que, eh, pues, vivir las cosas para experimentar y saber, ah, ya me acordé que tal autor hablaba de tal tema. Ah, ya, porque si no caemos en otra cosa, que es eh, el, el, el desvalorizar la ciencia o desvalorizar la educación. Creo que es buena. Creo que es buena cuando se lleva una balanza. El problema que últimamente, también los contadores, los abogados, los, en muchas áreas, han caído... En que la escuela, la escuela, maestría, doctorado, y de repente cuando sales vas, güey. No, pues no, no sé, no, no sé, pero cómo se hace, o, o cómo lo meto, ¿no? ¿Cómo meto el recurso de revocación? ¿Cómo hago esto? Pues no que eres doctor, no, pues no, o sea, pues soy doctor, fui estudiando, ¿no? Y hasta ahí, y, y todo quedó en ello. Entonces, creo que eh, el punto medio, ¿no? Creo que también si sí hay carreras que te pueden ayudar, como la carrera de mecánica la carrera de relaciones comerciales, como esta nueva de gestión de pymes, como otras nuevas que se van adaptando conforme... Recordemos que la CEP va como 20 años atrás, ¿no? Eh, estas nuevas que se van adaptando, la capacitación te ayuda, cristi ahorita, ahorita que acabas de decir, hay capacitaciones no que ya están al hoy eh, en día, lo que estás viviendo a, a, ahorita. Sin embargo, bueno, pues... Te, te doy la razón en la cuestión de que no hay carreras como tal que estén evolucionadas, pero sí hay cimientos, sí hay cimientos que vienen de, de, de atrás. no Déjenme nada más leerle los comentarios de redes sociales y les doy la palabra. Aquí dice Norma Cortés, saludos a todos un gusto como siempre escucharos. Hace algunos años le dije a un empleador que no era buena vendiendo y me dijo, te equivocas, hoy me vendiste esta idea, ahora que busco es lo que quieres vender realmente. Esta misma persona me dijo, busca lo que eres realmente buena, acércate a gente que conoces del tema y aprende. En Huatulco encontré que mayoría de los inversionistas eran extranjeros. Entonces aprendí inglés y encontré la fórmula de conocimiento en su idioma. Pienso que no es algo sencillo conocer el mercado y las necesidades que te obligan a estar fuera relacionándose. Pero igual, estar siempre un paso adelante del colega puedes, puede ser tu competencia. Hoy aquí ya hay un colega que también habla inglés, pero pues igual ya hace más de inversiones extranjeras, igual y no, pero bueno, pues saludos a todos con cariño. Y bueno, Norma ya ha estado con nosotros. Muchas gracias, Norma. No, no estuve en ese programa, pero sí los estuve viendo. Nos manda 100 estrellotas. Muchísimas, muchísimas gracias, mi estimada Norma. Georgina eh, Nugaray, dice buenas noches. Saludos a todos desde Tepic, Nayarit. Y por aquí también nos hace mención María Olga Guadalupe Padilla. Hola, buenas noches, saludos a todos, en especial al profe Pepe Soto. Bueno, a todo mundo le manda saludos a, a, a Pepe, creo que es el único que le mandan saludos. Sí. Emanuel Pérez dice, contadora Cristina, es toda una nueva experiencia de aprendizaje la que nos comparte. A, uh -huh. a Díaz Udapo dice, excelente aportación de todos los ponentes. Y bueno, William Gutiérrez, la atención al cliente es el plato principal eh, de la prestación de servicios Dominarlo es un fino arte De mil y un técnicas Y bueno, pues son los saludos en las redes sociales Adelante les doy las palabras para que no digan que yo hablo Y que la chinga, Órale, órale, órale Hasta se me quitaron las ganas ¿O no, sí, Pepe? Ya. Sí, ya, ya vámonos A otro No les digo, no les sí, digo Fíjate, cuando empezamos esta plática eh, Recuerdo un comentario que hizo Toño Y ese es una técnica De mercadotecnia básica ¿Notaste algo, Cristina? Cuando empezamos esta plática, ¿qué dijo Toño de la ropa que traía Pepe Soto? De las chivas. Exacto. A veces, lo que acaba de decir ahorita William, hay técnicas de ventas donde empiezas de cero y estás enfrente del cliente. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Por dónde empiezo? Ah, por ahí. En base a eso, una vez, una, me explicaba una técnica, ¿no? Tú entras a la oficina del director, del director comercial, director financiero, y fíjate qué es lo que tiene. Una foto, un paisaje, algo va a tener personal, y puedes, puedes empezar con ahí, con ese tema personal, y abrir y romper el hielo, ¿no? Claro, algo, algo que a mí también me recomendaron mucho, y eso es, son de las cosas que también se te quedan como grabadas, eh, y las sigues implementando es no te veas falso eh, algo tan sencillo como y, y recuerdo muy bien es que yo realmente creo que de, eh, he sabido aprovechar de alguna manera los mentores que he tenido a lo largo de mi vida y como una vez una persona me dijo siempre cuida lo que dices porque no sabes qué cosa se va a quedar grabada eh, de la persona que te lo dice. o sea, Entonces, a, a lo mejor tú dijiste algo sin pensarlo y eso eh, implicó un cambio para alguien que te escuchó y lo tomó como la frase de su vida y la implementa. Entonces, yo recuerdo que en mis inicios, en la parte comercial, uno de los consejos que me dieron fue no te veas falso, no quieras aparentar algo que todavía no eres y no quiere decir que no vayas a llegar a ser. Algo como el tema de la piratería. Algo tan sencillo como eso, Cristi, cuida la bolsa que vas a llevar. Porque si tú vas con una Louis Vuitton pirata de San Juan de Dios, se van a dar cuenta. A las personas no les vas a generar esa confianza. Entonces, cuida las cosas que llevas y no te veas falso. O sea, no lleves piratería, no lleves cosas. O sea, no pasa nada eh, que te compres, pues, no sé, una bolsa, la que tú quieras. Es más, sin marca. O sea, no, no, no, no te van a comprar por, por las cosas que tú lleves en ese momento, eh, sino por el hecho de que se dan cuenta. Cuando algo se ve falso y tú sublim subliminalmente estás mandando un mensaje de no soy sincero porque traigo algo que no, que no aparenta serlo. Entonces me quedé y dije, sí es cierto. O sea, digo, en aquel entonces, pues yo estaba todavía estudiando, ganaba menos. Entonces, pues claro que de repente esas cosas eran como que, o sea, pues va, pero, pero no. Entonces empiezas, empiezas poco a poco y te vas dando cuenta que sí son cosas importantes y no por el hecho de decir, ay no, pues ya no entremos en controversias de que el negocio, que lo que sea, no simplemente el hecho de tu persona o sea, vete auténtico no, no aparentes cosas que no eres y con, con el hecho de que te presentes impecable, es más que suficiente eh, al, al más el hecho de llevar cosas encima que realmente pues no van a ser otra cosa más que verte un poquito complicado, entonces dije, ok me, me gustó y es algo que hasta la fecha sigo implementando Oye, Aquí Pepe, todo, todo. perdón, Pepe, tu playera de las chivas. ¿es ¿Original? <risa> no, no, original, señor. Original, 100%. Es lo, que, es lo La, bueno de lo original te... que hace el cayón, las estrellitas. ¿no? Se ¿Eh? los juro que apenas ahorita acabo de ver qué es playera de las chivas. Arriba las chivas, por favor. Pues, <risa> Pepe, pues lo sí. primero que dijo el... el... El señor director, hombre. No sé si fue cuando se me cayó acá todo el tema del aro de luz y todo eso, seguramente. Eh, no, eh, pero es, ahorita que hiciste ese comentario, Cristi, me acordé de una película, uh -huh. porque sí, en una de las escenas, es un, es un despacho... Me acuerdo que da un, una especie de, de servicio especial. Ah, carajo. está el, el dueño del despacho en su, sentado en su escritorio, Llega el ayudante y dice, ah, un investigador, privado, un investigador privado. Entonces llega la secretaria y le dice, tenemos una persona que lo está esperando, lo, está, lo quiere buscar. Eh, ah, ¿qué, ¿qué zapatos trae? Porque dependiendo el tipo de, de zapatos, ya se empezaba a dar cuenta o, o tratar de establecer un precio de venta al servicio que iba a realizar porque ya sé hacer mi trabajo, ya sé eh, cómo da el servicio, pero ahora va a depender del tipo de gente a la que voy a atender. Es una pregunta muy común que, que los, los, los muchachos que a lo mejor están recién empezando o que se quieren independizar, ¿cómo tasar tus servicios? ¿No? Es una pregunta muy común. Ahorita en la mañana en uno de los grupos de, que ando por ahí, Preguntaban algo de lo que relacionado conmigo, cuánto cobro por realizar este trámite. Pues es que lo dijo ahorita también Toño, depende el valor que tú le des a tu trabajo, en cuánto tiempo crees que vas a poder dar el servicio y ponle, ponle el precio. Oye, investigado en el mercado, pregunta, averigua ahí con tu, con tu competencia, cómo está, cómo estás a la hora de servicios, por ejemplo, si es por hora, si es por el, el servicio que dan, ah, he visto despachos que, que depende el, el, lo que van a hacer acabo de amarrar dos clientes de dictamen del seguro social y los dos, las dos cotizaciones son totalmente dispares ¿no? pues, porque son, son diferentes son diferentes los los procesos que, a pesar de que es el mismo a la misma tarea pues los procesos son distintos, ¿no? Lo mismo la panadería de, de ahí de la esquina que la panadería los osito, ¿no? Totalmente distinto. No puedes darle el mismo precio a los dos. Entonces, igual tu cliente, si se entera que le cobraste menos o que le cobraste más que el otro, pues es que todo va en función al servicio que tú vas a dar. Cuesta mucho trabajo en un principio. Oye, yo tuve que picar piedra ¿Qué te gustan unos 10 años ¿no? que la familia no veía no veía resultados? Ahora ya me estoy este, remodelando mi oficina, la, la voy a estrenar. Estoy tan emocionado, 10 años después, pero <coughs> todo es a base de esfuerzo, a base de un conocimiento que vas desarrollando poco a poco. Y ojo, el tipo de servicio que le das a la gente. Porque la gente regresa. Y cierto, a lo mejor una persona que le di un precio se le hizo caro y ya a, la, a los dos, tres días, ¿sabes qué, licenciado? Siempre sí con usted. Digo, no, no hay ningún problema. No me, no me interesa si ya preguntaste con otro y si otro te dio un precio a lo mejor mejor, pero, 15, pero te diste 15, cuenta, ¿no? Te diste cuenta de que el, el, el conocimiento cuesta y cuesta mucho. Ahora, hablaban hace rato de la diversificación. Yo me encasillé. Yo estoy encasillado en mi área y de aquí no me salí. No es mi área de confort. Es donde yo me sentí a gusto. Es más, tú sabes, Cristi, el, el, el dicho. Cuando haces las cosas por gusto, no trabajas. Entonces, ¿Cómo me pides que me vaya o me especialice en otra área si no quiero? Porque no me va a gustar. Sé que no me va a gustar. Si aquí me siento como pez en el agua... ¿Para qué fregados me muevo? Mejor me sigo preparando, trato de estar un paso adelante de la competencia. Y no pasa nada. Si necesito algo, ahorita en la mañana, ahí con los muchachos. Muchachos, ayúdenme en esta, porque no tengo la menor idea, de una declaración complementaria. A mi cliente, con toda la honestidad, le digo, espérame, no sé, déjame investigar con mis colegas, que son los expertos. Yo no soy experto en eso, me aguantas dicho me esperas. Sí, me esperó, me esperó el tiempo que yo le pedí que me esperara. Es un lujo que yo me doy. ¿Está mal? Yo digo que no. Por eso cada quien mide su negocio, cada quien debe conocer su negocio, tiene que saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus desventajas. Sí, atacarlas a por ahí, ¿qué, qué tiene? Está bien, atacarlas, prepararte. El hecho de quedarme yo en mi área no me limitó a, a, a conocer de otra, a aprender otras cosas. Que como decía ahorita Normita, aprovechó que ahí había ciertos clientes que a, tenía la oportunidad de manejarlos en el idioma inglés, estudia inglés y se los atrae. Ese fue un área de oportunidad, simplemente no se movió de lo que ella estaba haciendo, nada más se, se especializó en algo adicional, pero relacionado con su área. Yo te puedo decir lo mismo, ¿no? yo que sé de, de, de hacer un video o de moverle a los, a los gráficos para una fotografía, ya le, ya le muevo, o sea, me queda a mí mejor que una persona que una vez le encargué un, un trabajito. Nombres, Entonces, nombres, Es válido, ¿no? Nombres, Oye, Pepe, nombres, porque a mí no me has encargado nada. ¿no? Pepe, Pepe, tú harías una sudadera con letras que no se caerían. Yo creo que sí, fíjate. No se me caerían las letras. Okay. Eh, es más, es más amigos, eh, el 25 de mayo seguramente van a venir estos tres sujetos a las instalaciones de aquí. A cada uno lo voy a, poder, lo voy a poner a hacer su propia sudadera, con, su, con la propia cortadora y, y, y, y la propia máquina. No, yo voy ahí a Tepito, en Tepito me la hacen tres patas y no, no se no, caen no, la Ahora, para que digas que no es fácil, fíjate, métete a producción, métete a producción, la, vívela, vívela. Sí, yo es difícil. Yo trabajé 16 años en una empresa y una vez quise hacer la prueba, meterme a producción. En serio, no aguanté ni, ni 30 minutos. Me dolieron los brazos, yo creo que tres días. Sí, <risa> o sea, mi respeto es producción, porque el tipo de trabajo es Errudo. muy diferente, ¿no? Tanto uh -huh. operativo como intelectual. El desgaste es, es distinto en todos. Definitivamente. El hecho de, de la, del ámbito comercial... Pues también, también, sí me atrae, sí me atrae, a pesar de que mi negocio es, es pequeñito, sí me atrae el área comercial porque necesito vender. Me estoy vendiendo, tengo que, que, tengo que venderme, tengo ahí dos, tres, dos, tres siete, amigas des, despistadas que son mis fans, que no faltan aquí a rompiendo paradigmas. Pero es una forma de venderme, es una forma de ofrecerles un servicio, trato cordial, trato amable, que no lo vas a encontrar en otro lado, te lo aseguro. Bueno... Pues, me estoy vendiendo, ¿no? Todo eso, es válido que lo hagamos y aprovechar todos los canales posibles. Te voy a pedir una asesoría, Cristi, a ver. Claro. Podemos hacer algo y sumar esfuerzos, claro que sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir cerrando este tema. Me estimado Martín, Enrique, Pepe, por supuesto, Cristina. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Rompiendo Paradigmas. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, eh, como lo, lo, lo mencionaste, las ventas son, sin lugar a dudas, la piedra también angular para que todo, todo vaya caminando. El área comercial, sin lugar a dudas, es, es, es, es la... Eh, vamos, de ahí empieza el funcionamiento de toda la estructura. Si no hay ventas, pues no hay nada, ¿no? No tengo nada si no hay ventas. Eh, un, un, tema, un tema así cortito de, de una experiencia que tuve, y por eso conocí a estos sujetos, ¿no? A mí se un fraude por ahí de una franquicia que compré en, en 2013, cuando usted iba viendo lo de la reforma. Yo <risa> ahí en la Feria Internacional de Franquicias. Se un fraude y lamentablemente tuve que salir a, a este... No lamentablemente, afortunadamente tuve que salir a tocar puertas, literal, a ir venta de cambaseo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Antonio. No quiero, ¡pum! No quiero, ¡pum! no quiero No sabes qué difícil es hablar... Eh, en público primero qué difícil es presentarte decir que tienes un, este, un servicio, un producto tratarlo de vender eh, y que la gente te diga no gracias, no quiero ya te dije que no, no me vuelva a llamar ¿no? es gruesísimo eh, el, el, el recibir el no y el rechazo cuando después de tiempo lo, lo empiezas a manejar ya te quita ¿no? el otro día le dije un chavo si no vendes te voy a sacar con una caja de chocolate y te vamos a vender ¿Cómo quiero encontrar? Soy capaz, no hay problema, me es un camión, ahorita les vendo a ver qué les vendo, pues yo les vendo algo. Eh, y aprendes, aprendes a desarrollar ciertas cosas comerciales como el rapport, ¿no? Esta, esta intención entre saber qué es la, el lenguaje corporal de la otra persona, hacer lo mismo y bueno, pues ciertas, ciertas cosas que vas aprendiendo con el, con el paso del tiempo y que seguramente las estás aprendiendo, ya las conoces o las vas a conocer, seguramente. Y todo este tema, bueno, pues para nuestra audiencia debe ser también muy interesante para todos aquellos que son independientes, que, que están buscando, bueno, pues eh, crear su propia marca, sobresalir en su, en su mercado, ya sea local, regional o inclusive más grande, ¿no? Quién sabe eh, quienes nos estén escuchando. Encontramos de todo, nos han escuchado por ahí grandes maestros, grandes doctores de, de, de las áreas fiscales, grandes este, personajes también. Y bueno, pues, todas estas personas creo que creo que le suman los comentarios que el día de hoy vertiste, Cristina. Muchas gracias por haber estado en este programa. Te agradecemos infinitamente por haber estado con nosotros. Y bueno, pues, vámonos despidiendo. Mi estimado Martín, te doy la palabra. Adelante. Gracias, mi estimado Astro Gracias, Cristina, por compartir tu experiencia. Como bien lo dice Enrique, eh, es tan estás tan... vives, disfrutas lo que haces, que hasta contagias. Yo ya me quedé con buena vibra, con muchos conceptos. Gracias. Y gracias por ayudarnos a romper un paradigma. Primero, el contador, porque cuando tú iniciaste en esta carrera, seguro nunca pensaste llegar a donde estás. No. Haciendo algo complementario para la cual no te instruiste en la universidad, pero sí. se van dando las cosas poco a poco y vas aprovechando las cosas poco a poco. Ese es un paradigma que hay que romper. Podemos hacer lo que queramos. Siempre y cuando lo disfrutemos. Si no lo disfrutamos, pues somos un cero o alguien más. Y estamos aquí para hacer cosas trascendentes, diferentes, innovadoras, incluso pues, abrir un nuevo paradigma, ¿no? Podemos hacer lo que queramos, la posibilidad está ahí, cada quien va a tomar uno, ¿no? Y el segundo paradigma, que en tu posición es muy difícil que las mujeres destaquen, como en toda la vida, como en todo el mundo y más en México. Y esos dos paradigmas, creo que los he roto, y yo creo que estás muy joven, y de aquí en adelante, vas a desarrollar muchísimas cosas, y ojalá en el futuro puedas seguir compartiendo tu entusiasmo, tus conocimientos con todos los paradigmáticos. Ay, pues. es para recordarle muchachos, ya Toño dijo, los esperamos el 25 de mayo, si nos prestan licencia de ahí arriba, y recordarles que tenemos, por, está por empezar el diplomado en constructoras, en donde los maestros Pepe Soto, Enrique Corona, yo voy de colado nada más a complementar con algunas cosas. Vamos a ver los aspectos financieros, fiscales, SIROC, desde una visión diferente. Todo aplicado, la teoría, pero aplicado en la práctica por de lo que hemos vivido. Así que no te lo pierdas, He diplomado en constructoras. ¿Cuándo empieza Toño? Se me fue el 14, ¿verdad? 14, 21, 27 de mayo y 2 de junio. Llame ya. Ya el próximo, sí. el próximo sábado, sábado entonces manda un mensajito, manda un WhatsApp o llama ya, como acaba de decir mi estimado Martín Rojas. Y este Simón Quique, le damos la palabra para ir despidiendo a la invitada. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de aprender a Cristi. Le hemos aprendido mucho de su dinámica, de su alegría, de su pasión por este sistema tan importante de transición de la contabilidad a un área comercial. La verdad que muchas de las cosas que nos dice para nosotros es algo nuevo. Muchos de los del público están comentándolo así, de que pues es algo nuevo que no conocían y que de verdad nos abre los ojos a panoramas muy diversos, que en la medida que sepamos abrirlos, dijéramos nuestros amigos de las empresas el tercer ojo, que <risa> cuando abramos el tercer ojo, que veamos nuestra mente, que veamos cosas diferentes y no nos cerremos nada más en números, libros y leyes, nuestra vida, nuestra vida tendrá un paso hacia adelante. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Cristi. Y nos vemos en la próxima. Estimada Cristina, por favor, unas palabras. Gracias Antonio, no pues la verdad es que me siento muy halagada y sobre todo viniendo de, de las personas que vienen porque sé que ustedes son también unas personalidades increíbles en sus áreas, entonces me halaga mucho eh, yo encantada de verdad Antonio, Pepe, Martín, Enrique gracias por la invitación, gracias por, por el espacio, este, gracias a toda su audiencia por habernos escuchado estoy muy contenta, creo que fue una plática súper eh, padre, muy casual, muy amena y la verdad es que me encantó, ojalá que pronto podamos estar aquí de vuelta, este, y pues gracias, aquí estamos para eso, precisamente para compartir un poquito de nuestras experiencias sé que poquito a poquito muchos de los que nos escucharon van a tomar las herramientas que, que estén ahí en la mesa para que puedan crecer, este y también estoy segura que, que esta plática yo también me llevo cosas muy importantes este y muchas gracias, gracias por todo Gracias a ti Cristina, y bueno, para despedirnos recordarles, diplomado de IMSS, mi estimado Pepe Soto lo tiene ya próximamente en el mes de mayo. Si ustedes, como dicen en su comercial, si no tienen nada... ¿Qué vas a hacer el sábado, no? Dice por ahí estimado Pepe. No tiene nada que hacer. Bueno, métete al diplomado de, eh, de IMSS y e Infonavit, donde van a estar viendo, bueno, pues este, estos dos gigantes. Por otro... Vamos a estar en el diplomado de contable fiscal en constructoras, mi estimado Martín Rojas Tamayo con normas de formación financiera, mi estimado Enrique con el área fiscal y bueno, pues Pepe Soto con esto del Ciroc, que es un tema muy particular para constructoras. los invitamos también. Mi estimado Martín, por ahí tienes un eh, curso también de cuentas de orden que es en junio, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, también ahí apúntense, por favor, y recordarles ahí a Efraín, que no estuvo esta noche, Efraín nos va a estar hablando este próximo sábado, si mal no me equivoco, sobre el taller de redacción de estas cartas que te están llegando, estas multas, ¿qué hacer con estas multas? Pido la reducción, este ¿puedo eh, irme a la defensa? no ¿Qué tanto voy a ganarle al ¿O no? La verdad, mejor ya pago los 14 mil y tantos que me está pidiendo por cada multa, porque sí fueron muchísimas, ¿no? Ahorita estamos haciendo las devoluciones y vieran qué les piden, qué cosas te piden. Bueno, pues me dan ganas de ahorcarlos. Bueno, entonces, toda esta capacitación la tenemos aquí en Census Capacitación, como siempre su amigo Antonio, muchas gracias por haber estado y el 25 de mayo, recuerden, Hotel Ramada, Centro Histórico ahí en Reforma, estaremos Martín, mi estimado Enrique, Pepe, eh, mi estimado Efraín, algunos otros amigos que seguramente nos van a estar acompañando hablando sobre este tipo de temas, le echando la copita, platicando, quién sabe, ya en la noche a lo mejor Enrique nos da el palomazo y canta junto con Martín, quién sabe, quién sabe, todo puede suceder, ¿no? Entonces están cordialmente invitados este 25 de mayo del eh, 2022, ya el contador, 8 de la noche. Si al otro día pueden pedir vacaciones, este, pueden pedir a lo mejor un día que... que les den, que les deba la empresa, qué sé yo, ¿verdad? En otoño, como lo hacíamos cuando éramos jóvenes, bueno, cuando éramos más jóvenes, podíamos llegar en vivo. O lleguen en vivo, no hay problema, bueno, este, aguas, ahí Pepe Soto ya les dirá este, sobre la, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? <risa> <risa> nada más aguas con eso. Se pueden llevar a pura WIT, no hay problema, no tomen mezcal que trae Charlie de, de, este, de Oaxaca, nada más con pura WIT. Sí, pues bueno, muchísimas gracias amigos, hoy pues no hubo eh, como tal eh, por ahí este, ciertas eh, cintillos, etcétera, no estuvo Erubiel esta noche, tiene un problema familiar al cual le mandamos un saludo y bueno, pues eh, eh, esperemos que, que todo salga pues, como tiene que, que, que ir, ¿no? Este, lamentablemente el día de hoy pues no, no pude estar en esta transmisión, le mandamos un gran gran saludo, un gran abrazo fraternal por el problema que esté pasando y bueno, mis estimados amigos, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye. bye, bye.